Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar las rutas de las copias de seguridad que hacemos de WhatsApp de nuestro dispositivo Android, ¿ok? Esto es en el caso tal de que necesitemos los archivos de esta copia de seguridad o en un futuro necesitemos restaurar la copia de seguridad de WhatsApp pues es importante saber las rutas de estos backups. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a abrir WhatsApp Sí, vamos a hacer una copia de seguridad, para eso le damos a los puntos, luego le damos donde dice ajustes, luego nos vamos hasta chats y luego bajamos hasta copia de seguridad. ¿Okay? Aquí el dispositivo automáticamente nos hace una copia de seguridad eh, en los archivos internos del teléfono o en la tarjeta de memoria si tenemos insertada alguna y también nos hace una copia de seguridad en nuestra cuenta de Gmail en el almacenamiento de google drive si tenemos varias cuentas en el teléfono nosotros pues acá seleccionamos qué cuenta queremos utilizar para realizar el backup eh, la copia de seguridad yo voy a utilizar la segunda y ustedes utilizan la que ustedes deseen y aquí podemos seleccionar la frecuencia para realizar la copia de seguridad eh, yo les recomiendo que la hagan semanalmente eh, Pero ustedes pueden marcar diariamente O pueden marcar mensualmente O únicamente cuando coloquen eh, guardar Cuando le den al botón verde de guardar ¿okay? Entonces pues nada Yo aquí voy a seleccionar semanalmente Aquí ustedes pueden seleccionar si quieren hacer la copia Únicamente con Wi-Fi, que es lo recomendable O si también desean usar datos yo voy a seleccionar Wi-Fi Y si también quieren incluir Videos Yo en este caso pues la desmarco Porque realmente no No me interesa esa opción Ya una vez que esté bien configurada Lo que viene siendo la cuenta Y todo lo relacionado a la copia de seguridad Vamos a hacer un respaldo Vamos a darle donde dice guardar copia de seguridad Aquí Whatsapp se va a encargar De preparar la copia de seguridad Y lo que me gusta de Whatsapp Es que eh, no solamente nos hace el respaldo La copia de seguridad en nuestra cuenta de Gmail En nuestro Google Drive Sino que también la hace en el dispositivo En los archivos internos del dispositivo ¿Ok? Como le dije anteriormente La primera ruta donde se guarda la copia de seguridad Es en Google Drive Aquí ya terminó la copia de seguridad ¿Si? ¿sí? Entonces aquí en esta cuenta Se va a guardar si nosotros necesitamos en un futuro restaurarla Vamos a poder hacerlo desde esta cuenta ¿Sí? Sin problema Claro que obviamente nosotros si nos vamos hasta Google Drive Con nuestra cuenta No vamos a visualizar los archivos de la copia de seguridad Digamos que estos archivos aquí en Google Drive Van a estar ocultos Pero la copia de seguridad y los archivos Van a estar aquí en Google Drive En nuestra cuenta seleccionada A pesar de que no vamos... A poder visualizarlo bueno chicos la otra ruta para acceder a la copia de seguridad que hace whatsapp es en la memoria del dispositivo o en la memoria eh, externa del dispositivo en la tarjeta sd para ver estos archivos o para ver la ubicación de estos archivos nosotros tenemos que acceder a la aplicación que se llama mis archivos ¿ok? lo importante es acceder a ella porque acá es donde vamos a encontrar los archivos de whatsapp y por ende los archivos correspondientes al backup o a la copia de seguridad ¿ok? que nosotros hemos realizado para eso abrimos la aplicación y ahora pues nos vamos hasta el almacenamiento interno en este caso yo me voy hasta el almacenamiento interno porque yo no tengo tarjeta de memoria insertada en el dispositivo si es su caso, si ustedes tienen una tarjeta de memoria, lo más probable es que eh, ustedes deban acceder a este apartado. ¿ok? Porque allí es donde posiblemente se guarde la información de WhatsApp. Como no es el caso, eh, en este caso vamos a acceder al almacenamiento interno. Aquí lo más importante, chicos, es que ustedes busquen la carpeta que se llama WhatsApp. ¿ok? Que está acá, justo abajo. Esto está por orden. Eh, alfabético es esta únicamente dice whatsapp no tiene ningún otro nombre entonces nosotros accedemos a ella y acá en la carpeta de backups es donde nosotros tenemos los archivos necesarios para para la copia de seguridad vamos a tener los archivos necesarios de la copia de seguridad entonces acá pues podemos ver que hay unos archivos y estos archivos corresponden a la copia de seguridad y estos archivos muy importante cuidarlos, no eliminarlos, para que de esta manera nosotros tengamos la posibilidad de restaurar eh, la copia de seguridad en caso de que sea necesario.